Hola mi amor, aquí estoy, sexy para ti, ajajay, te lo dije, el chimichurri perra, medio sobre de orégano, 8 unidades de ají, 100 gramos de perejil, dos cabezas de ajo, media taza de aceite, 6 limones, Cuarto de taza de agua tibia, licuar en licuadora. Luego se mete en un frasco de vidrio. Atención, lo ideal es mezclar los secos en una parte y, aparte, en un frasco mezclar los líquidos y luego unirlo. Está bien, ese es el chimichurri. Perra, escucha una cosa: oye, los huevos al horno son una excelente opción solamente tienes que usar dos huevos acariciar con aceite una bandeja sapimentar los huevos colocarle lo que tú quieras si quieres jamón queso lo que sea y los colocas allí todo eso todo ese rebotillo allí en el en la bandeja de horno y entonces colocas esa bandeja de horno Dentro de un horno precalentado a 180 grados Lo metes ahí por el tiempo de 15 minutos Y listo, a comer ¿Está bien? Chao Claro, ese huevo queda bueno porque Lo metes y ese ese lugar es calientico ¿eh? Por 15 minutos y todo está listo Cállate, vale Mira, ve eh, a ese chimichurri le faltó Pimienta, ¿oíste? Pimienta tiene que echarle, ¿ok? Dale pues.